Saber socializar y colaborar en entornos digitales enriquece el quehacer académico, optimiza el trabajo, facilita la creación de redes y comunidades de práctica y favorece la enseñanza distribuida. Para poder socializar en un entorno digital, se requieren de conocimientos y habilidades orientadas a la difusión y consulta de información en servicios de web social y a la interacción en redes sociales. El trabajo colaborativo en plataformas digitales es cada vez más recurrente. Puede ir desde la revisión de documentos oficiales, la descarga de formatos o la elaboración de actas de consejo técnico. La nube y los servicios de almacenamiento de archivos en Internet simplifican el manejo de versiones de documentos de texto, el seguimiento del historial de la colaboración y la integridad de los datos. Perder un archivo o confundir la versión en la que se debe trabajar es cada vez más infrecuente ya que el almacenamiento en línea promueve la consistencia de los archivos. En relación con saber socializar y colaborar en entornos digitales, cualquier docente debe saber crear grupos de trabajo en redes sociales o mensajeros instantáneos para el establecimiento de canales de información con padres de familia o colegas. Crear y consultar como parte de su vida cotidiana páginas web Blogs o canales en los que se difunda información útil para los docentes o la institución educativa. Administrar plataformas de aprendizaje distribuido, blogs o páginas de Internet para socializar información. Usar herramientas para el almacenamiento e intercambio de información como OneDrive, Dropbox o Google Drive que faciliten el trabajo colaborativo. El trabajo colegiado es una actividad altamente valorada en la vida escolar. La elaboración conjunta de periódicos murales, elaboración de exámenes, festivales, representaciones o incluso actas de consejo técnico es mejor si participan dos o más docentes. En el entorno digital esto se ha amplificado mediante servicios de intercambio de información y plataformas de socialización. Programas como Google Docs o Google Drive permiten la elaboración conjunta en línea y en tiempo real de documentos de oficina permitiendo a distintos docentes acceder, por ejemplo, a un acta de consejo técnico y aportar ideas, realizar cambios o simplemente dar lectura en línea o imprimirla.